agradecimiento cada circunstancia, cada instante es digno de ser apreciado porque es el resultado de su decisión cuando confías plenamente en su voluntad no puedes dejar de apreciar cada momento de tu vida. Él la moldea de acuerdo a tu deseo más profundo. Aunque las circunstancias a veces parecen adversas, confía en que Él te está conduciendo para que alcances tu gran anhelo. Solo déjate guiar. El sentimiento de agradecimiento lo expresas cuando eres consciente de la extensa realidad unificada en la que vives. Sientes en tu corazón todo su amor y luego, desde ese amor, observas la vida con profundo agradecimiento y dicha. En el momento en que tu voluntad se alinea a la del Espíritu Universal, descubres que todo te es dado a cada instante. Nada sucede por casualidad. Y entregas tu agradecimiento en reconocimiento a su amor, a su creación. Cuando eres consciente de tu respiración, estás con el Espíritu Universal. Te llenas de su luz. Y, por medio de su inteligencia, ese profundo sentimiento de gratitud que surge en ti se extiende en tu mundo como un bálsamo de amor sanador. Cada instante es para ti un regalo, que recibes y das. Estás experimentando el instante, donde todo es uno. Cada uno de los instrumentos de este mundo, humanos y no humanos, están alineados a su voluntad porque tú has decidido hacer su voluntad. Por eso todo fluye armoniosamente. La entidad universal que sabes expresa en cada instrumento te apoya incondicionalmente. Todos tienen el mismo propósito, porque todos son el mismo ser. Cuando tu vida está centrada en un mismo propósito, te es fácil observar, desde la neutralidad, cómo todo se te está ofreciendo amorosamente. Tu agradecimiento surge de manera natural hacia todo lo que vives. Estás experimentando la realidad soberana, donde lo que hay es un campo de inteligencia que te rodea y te apoya a cada instante, colaborando contigo a cada paso que das. ¿Cómo no sentir? Agradecimiento.